Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas chicas, como ustedes saben, hoy, el día de hoy tengo una presentación personal y se trata de que les voy a contar cuál es mi historia con Avon, cómo lo comencé, con todos los tropiezos que hemos tenido, con todos los éxitos que hemos celebrado, con el compañerismo que se ha creado, con todas nuestras compañeras. El día de hoy no se pierdan porque cada cinco minutos voy a estar haciendo eh, una rifa, Así que eh, la que no esté presente no gana, Este voy a tener joyería para rifar con ustedes. Y ya tengo aquí los nombres de todas las que siempre se conectan todos los viernes. Así que, ¿qué les parece si para comenzar hago la primera rifa con las que ya están conectadas? Así que mucha suerte con las que están. La primera rifa va a ser un bello brazalete de... Este que ustedes están viendo acá va a ser la primera rifa, así que más vale que esté presente la primera ganadora. Así que suerte chicas, vamos a sacar el primero, ojalá que esté presente. Hola María, muchas gracias por estar acá. Bueno, la primera ganadora es María Figueroa, muchas gracias siempre por estar pendiente de mis videos. Así que bueno, vamos a comenzar con eh, mi historia, así que suerte a todas, como les digo a las 4 y 10 estaré haciendo la siguiente rifa Bueno, quiero comentarles a todas que este año estoy cumpliendo 15 años con la compañía y cuando yo comencé lo hice el mismo año en que nació mi niña eh, esta, esta iniciativa comenzó porque con mi esposo eh, habíamos tomado la decisión de que uno de los dos tenía que quedarse en la casa porque no íbamos a poder cubrir el gasto de una babysitter y pues este así fue comenzó entonces decidimos que yo iba a ser la que se quedaría en casa pero al mismo tiempo yo no quería estar en la casa sin ganar un ingreso así que lo primero que hice fue buscar opciones eh, vi un periódico un anuncio del periódico y vi el anuncio que decía, hágase representante. Ustedes saben que en esa época del 2004 todavía funcionaban los periódicos. Así que eso fue lo que hice. Llamé a la señora y le dije que quería inscribirme. Vino ella a mi casa, me inscribió, pero con la misma me inscribió y desapareció. Así que eh, prácticamente no tuve una, una líder en ese momento, una mentora que me dijera cuál era lo que yo tenía que hacer y cómo tenía que vender. Sin embargo, mi esposo, eh, a pesar de que él no habla español, lo primero que hizo fue acondicionar lo que es la computadora, me enseñó a usar Excel, me enseñó a usar muchas cosas para que yo pudiera familiarizarme con lo que era eh, ordenar en línea. Todavía existía lo que era el ordenar a través del correo, pero eh, pues él insistió en que yo tenía que aprender a utilizarlo, ¿verdad? Así que bueno... Así fue como comenzó, eh, comencé a estudiar lo que son el plan de compensación, cuánto iba a ganar por cuánto iba a vender. Al mismo tiempo eh, me contactó la gerente del distrito, hicimos una relación muy bonita y bueno les quiero comentar de que gracias a esa persona, ella se llama Irene Biel, todavía vive y ella vio en mí un potencial y me dijo Ana eh, te quiero recomendar que comiences a formar tu propio equipo de ventas eh, pero desgraciadamente la distancia no nos ayudaba bienvenidas a todas, gracias Blanquita, hola Karina y bueno, debido a la distancia no nos podíamos ver pero ella me estaba llamando, eh, siempre estaba pendiente de mis ventas el siguiente año lo primero que hice fue llegar al club del presidente a partir de ese momento cada uno de mis años, estos 15 años Siempre he estado en la categoría de Club del Presidente, Sociedad de Honor, Círculo de la Rosa. Y este año que estamos por terminar, por primera vez llegué al Club Macanol. Así que bueno, como les digo, siempre he tratado la manera de dedicarme eh, 100% a lo que hago. Bueno, en ese entonces, eh, pues pasé a la persona que ahora es este, mi, mi upline, como ustedes la conocen. Ella se llama Rosa de la O. A todo esto yo ya tenía un aproximado entre 100 y 150 representantes porque siempre he sido eh, bien eh, sin temor, ¿verdad? A mí se me ha dado muy fácil lo que es el reclutamiento, quizás por la conexión que se establece, ¿verdad? Este Cómo se enseña, cómo se comparte y bueno, eh, recibí una llamada y me dice... Soy el señor David, eh, queremos invitarla a una reunión para que, mostrarle un poco más de su negocio. Esa llamada eh, significó muchísimo porque lo primero que hice fue comentárselo a mi esposo y me dice, pues vamos a ir a esa reunión. Así que todos los sábados era religioso para mí ir a esas reuniones de entrenamiento. Así que bueno. Cuando comenzó todo esto de las reuniones, lo primero que aprendimos, y nunca se me va a olvidar, fue calcular la ganancia, trabajar con ayudantes, eh, cómo organizar los pedidos, cómo no perder las ganancias, cómo organizarse como líder, y bueno, en realidad fue un entrenamiento administrativo lo que yo estaba recibiendo. Así que bueno, como ustedes imaginarán, el, el principio de un negocio siempre es difícil, pero... Cuando, cuando uno tiene el apoyo del esposo, es bien fácil hacerlo del resto, ¿verdad? Así que bueno, llegué a trabajar con casi 10 gerentes de distrito al mismo tiempo. Así que quiero que sepan que yo andaba por todo Maryland, por todo Washington, por todo Virginia. Trabajé con 10 gerentes. La mayoría de ellas no hablaban español, pero siempre estaba esa conexión. Y déjenme contarles que ganarse el respeto de una persona es difícil, pero se gana trabajando, así que yo lo que hacía es que me organizaba con mi equipo porque gracias a dios tengo un equipo fantástico eh, yo les decía bueno chicas vamos a inscribir la, la, este número de personas esta semana vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y gracias a dios pues siempre se nos ha dado así que nos eh, poníamos metas verdad así que en el transcurso de todo este tiempo ustedes saben que siempre hay altos y bajos el, el contratiempo más grande es el tiempo eh, de cada quien, ustedes saben que muchas trabajamos a medio tiempo, otras a tiempo completo este negocio, así que bueno, siempre estuve en los 10 mejores del área, siempre eh, he estado en los top 20, en los top 100 y siempre me ha gustado ser de las mejores, así que eh, eso esa soy yo, así que siempre me ha gustado ser eh, no abajo del promedio, sino que o igual o mejor. Así que casi siempre es lo mismo que les pido a mis chicas y les exijo prácticamente porque tenemos que buscar ser mejor. Así que bueno, eh, el tiempo va pasando y con esto ustedes saben, los niños crecen, los niños se enferman, los niños piden y esto significa que hay eh, una obligación personal y es ser mejor. ¿Por qué? Porque uno se va convirtiendo en un modelo para nuestros hijos, tanto para los hijos como para las representantes. Así que bueno, gracias a Dios eh, y con la ayuda, como les digo, de mi esposo, de mis representantes, de mis líderes, siempre, siempre he ganado todos los incentivos que Avon ha tenido. Así que aquí ustedes tienen una persona que le gusta ganar, le gusta exigirse a sí mismo y le gusta hacer eh, lo mejor que se pueda. Todo, todos mis incentivos, me los he ganado con ventas tradicionales, con eh, inscripciones tradicionales eh, no compro ALMA, eh, eh, no siento que es lo mío, pero igual yo trabajo con lo que se me da y quiero que sepan que se me da muy fácil lo que es la prospectación afuera se me da muy fácil el enlace con las personas eh, pero saben qué, cuál es el secreto de todo eso es aprender cómo se trabaja este negocio yo he comparado en todos estos años que el negocio de Avon es como una carrera empresarial, como cuando uno está en la universidad. El concepto que yo tengo de negocio es cuando uno lo trabaja y lo aprende como si estuviera en la escuela, es fácil. Fíjense ustedes que cada semestre eh, eh, en la universidad pues ustedes saben que requiere de gasto. Bueno, en, eh, si lo comparo al negocio de Avon, cada semestre me están pagando por ir ascendiendo, por ir eh, aprendiendo y por ir compartiendo. Así que cuando yo comencé este negocio, lo tomé desde un punto de vista empresarial como una escuela. Porque yo creo de que ese es la, el mejor secreto que puede haber y es hacerlo eh, en grande verdad así que gracias a Dios como les digo han sido 15 años entre altos y bajos y se vale que me pregunten chicas háganme cualquier pregunta eh, como no tengo a nadie que lo haga pues de, que me entreviste pueden preguntar ha pasado feo ha pasado bonito ha pasado de celebrar así que yo les puedo contar de todo lo que hemos pasado y bueno en este momento voy a parar porque va la segunda rifa, así que suerte a la segunda ganadora. Así que más vale que estén presentes porque cada cinco minutos estoy haciendo una rifa, así que vamos a ver. Ahorita va el turno de estos bellos aretes, así que suerte a la ganadora. Y vamos a ver si está presente. Si no está presente, se lo damos al que sigue. Bueno, eh, tenemos a Carmen... Carmen Argueta si está presente lo reclama, si no, si no está presente lo damos a otra persona, así que lo voy a aguantar un ratitito. Bueno, entonces les quería decir, cada incentivo, eh, lo primero que yo hago es eh, informarle a mis hijos, eh, porque son el fan número uno que yo tengo. Y cuando les digo fan, no por, no por admiración, sino por competencia, porque mis hijos eh, están acostumbrados también a trabajar fuerte, en el sentido de que... Eh, ellos eh, tratan la manera de sacar solo buenas calificaciones. Así que bueno, les quiero contar que mis hijos eh, tienen solo pura A de calificación y eso es una de las bendiciones de trabajar su negocio desde su casa. Así que cuando, cuando cada incentivo, cada viaje va a salir, les pregunto, ¿Quieren ir a, a Hawái? Y ellos dicen sí Entonces cuando me dicen que sí Yo lo que hago es hago mis números, hago mi meta, hago mi compromiso Y lo gano, así que ahora que tenemos el viaje a Jamaica Ustedes saben de que se ha convertido En algo más, un poquito más complicado Pero les quiero contar lo siguiente Ustedes saben de que eh, De que tenemos varias maneras de ganarlo Pues yo lo voy trabajando eh, por reclutamiento personal, me faltan 8 personas, así que todavía tengo tiempo. Lo voy trabajando por venta de grupo. Este, mi meta de venta son 1.200.000, ya solo me faltan 100.000, así que imagínense ustedes. Lo voy trabajando con ventas personales, que son 110.000, ya solo me faltan 6.000, así que es la primera vez que yo he sentido que el reto es más grande, la obligación es más grande, pero se los estoy contando. Porque hay muchas, hay muchas que se están quedando teniendo la oportunidad de ganárselo. Así que yo les quiero hacer un llamado a todas las que están cerquitas que no se den por vencida. Yo lo estoy trabajando por tres... Eh, por tres diferentes maneras porque me los tengo que ganar eh, yo he hecho este eh, un, un compromiso de cada año de, de irlo ganando así que bueno esa es la obligación personal como líder bueno Carmen Argueta dice sí aquí está así que Carmen aquí los tiene así que felicidades y bueno en el transcurso de estos años también he conocido personas eh, que les puedo decir eh, súper súper súper fantásticas me han influenciado en el sentido de lo siguiente en mi primer viaje que yo me gané conocí al señor Luis Vélez que lo tuve de invitado conocí al papi el Quintavares yo no sé si ustedes recuerdan de él pero él también estuvo acá Fueron de las primeras personas que me dieron la bienvenida eh, fue en uno de mis primeros viajes cuando, usted no se imagina, cuando nosotros eh, no, nos conocimos, lo primero que el señor El Quintavares hizo fue, mira Ana, esta es mi tarjeta de presentación, las camisetas que estamos usando nos las hizo esta persona, por si alguna vez quieres hacer tú con tu grupo. Entonces cuando yo vi aquel recibimiento y aquella eh, amabilidad, ¿verdad? entonces yo dije, bueno, hay hermandad, hay compañerismo y me gustó y ese gesto jamás lo olvidé. Eh, también con Luis Vélez, eh, este, lo estimo muchísimo por esta razón. Cuando en el, en, el, en el proyecto, en el transcurso de que yo me llegué a titular como Senior Executive Unit Leader, ustedes saben de que ese era uno de los más altos niveles que había, ¿verdad? Entonces, pues lo celebramos, este, como ustedes saben, eh, y, y nos volvimos a encontrar, pero cuando nos volvimos a encontrar, yo ya había perdido mi título. Entonces, y me dice, pero Anita, ¿y qué le pasó? Entonces, <risa> Entonces cuando cuando me dijeron así, yo dije, ay, me dio pena. Yo dije, Dios mío, qué vergüenza, perdí mi título, pero ni modo. Y dice, no, no esté pensando en eso, mejor preocúpese para que en la otra vez que nos volvamos a ver ya tenga su título. Bueno. Como les digo, eh, son personas que con una frase, eh, a veces la persona con una frase lo levanta, con una frase lo baja, si ustedes se fían. Entonces, cuando yo eh, vi que estas personas en cada evento eh, siempre el saludo, el, la bienvenida, el aprecio, entonces yo dije, bueno, eh, esto va más allá que un negocio. La señora Aurora Castillo, ustedes la conocen, también forma parte de mi proceso de crecimiento por lo siguiente, Siempre desde mi primer evento que yo asistí, siempre me dio la bienvenida, un abrazo, un, un gesto, la foto de bienvenida con mis líderes. Ustedes saben que uno como líder siempre ha soñado llevar a su grupo a los viajes. Este Y bueno, me, me le dio la misma reci recibimiento que me dieron a mí, se lo dieron a ellas. Y bueno, eso es lo que yo puedo llamar llegar a, ser, a tener éxito uno en el negocio por la proyección personal que uno eh, eh, manifiesta con lo que hace con su trabajo entonces yo a todos ellos muchas gracias y bueno como ustedes saben mi este negocio nunca es fácil hacerlo solo mi comienzo, eh, les puedo decir, fue sola en el, en el intermedio. Intervino mi, mi líder actual, donde aprendí la administración. Y luego que yo la aprendí con Rosa y David, pues ya lo que hice yo fue ejecutar la misma estrategia con eh, el resto de mi grupo. Entonces, cosas feas que pasan en el negocio eh, son comentarios hirientes. Como por ejemplo, que me pasó? No sé si a ustedes también este, decir pero por qué recluta tanto y no avanza, fue uno de los comentarios que, me, que me, me causaba en el principio daño, me molestaba, porque yo decía, pero si no recluto, pues no voy a saber cuál es la persona eh, adecuada que, me va, que va a ser mi compañera, entonces, eh, también Milagros García, yo me acuerdo de que ella siempre me decía, pero ven acá, y qué estás esperando para avanzar, en cada evento, entonces, eh, una vez en un evento con ella nos vimos y yo había perdido igual mi título, a mí me costó siete años en volverlo a, rec a, a recuperar, y me dice, ¿y qué te está pasando? Y yo le dije, bueno milagro, me estoy tomando un descanso, y me dijo ella en ese momento, ¿y a ti quién te ha dicho que podemos tomar un descanso? Entonces imagínense ustedes, alguien que no era mi líder, me dice, pero quién te ha dicho que tienes que tomar, que, que tienes que tomarte un descanso. Este negocio no es de parar. Entonces son esas palabras las que lo hacen a uno recapacitar y levantarte, porque quiere decir que somos buenos pero podemos ser mejor y siendo mejor es que podemos proyectar así que yo todo eso siempre lo he tenido y, y, y en agradecimiento verdad a todas las personas que han influido en estos eh, 15 años también en este año ha sido el más bendecido por lo siguiente he conocido más personas he conocido personas influyentes, el caso de Alicia, nuestra querida Alicia, que siempre en cada video me acompaña, desde que comenzó esta aventura de entrevistar personas, ella fue la primera persona que, que me dijo, ok, Anita, hagámoslo, y gracias a Dios lo, lo hemos llegado a todas ustedes a, a que ustedes muestren su propio talento y pues eso me ha llenado a mí de mucha satisfacción de verlas a ustedes también crecer, verdad, y este y yo también seguir creciendo porque todas ustedes han compartido su porqué su historia, por qué lo hacen, cómo comenzaron, lo que, lo que nos ha costado llegar donde tenemos. Así que bueno, antes de continuar, otra rifita chicas. Como ya apareció eh, Carmen, ya le dimos los aretes. Así que hoy la segunda, la tercera rifa son estos bellos aretitos. A ver quién es la afortunada. Así que crucen los dedos, chicas. Vamos a ver. Todos estos nombres que están aquí son de todas ustedes que me acompañan todos los, eh, todos los viernes. Así que muchas gracias. Suerte a la ganadora. Okay. Karina, muchas felicidades, usted se ganó los aretitos, así que aquí se los tenemos, así que para que los pueda ver otra vez, aquí están sus aretes, muchas felicidades, así que está Karina Alfaro. Bueno chicas, así que eh, no sé si tienen alguna pregunta, pues igual yo solo veo que, que, que, que me están dando deditos, pero bueno, les quiero contar que también hay momentos de frustración y les quiero contar uno porque ustedes saben de que todas hemos pasado por eso. En el transcurso de que hemos ido creciendo en nuestra organización, saben que nosotros hemos, hemos invertido tiempo, energía, dinero, de todo, en eh, apoyar a líderes que crezcan. Bueno, yo creo que la mayor frustración que nosotros hemos podido enfrentar eh, en nuestras carreras es el, el, el levantar una líder, y que en cierto nivel eh, se desespere, deje el negocio y pare, entonces yo creo que allí hemos pasado todas y, y fíjense ustedes que a nivel personal, eh, yo he desarrollado junto con la líder, cuatro líderes de a 20 mil cada una, significan, significa, imagínense ustedes si las cuatro líderes estuvieran activas, así que las, que las que son líderes aquí saben a lo que me refiero, este... Pero les voy a contar, la primera que se tituló, el primero que se tituló, llegó, se desesperó y dijo, me quedo con mi trabajo, tiempo completo y paró. El segundo que se tituló, dijo, mejor pongo mi salón de belleza, paró y dejó el negocio. El tercero que se tituló, simplemente se tituló, ganó sus bonos y se retiró, fíjense. Y la última líder que llegó, que es mi Ruby, que ustedes la conocen, sigue constante, sigue sólida, y yo la admiro y la quiero mucho porque nunca se da por vencida, pero no ha sido porque no quiera, sino porque nos hace falta el volumen. Tenemos toda la estructura, pero nos hace falta el volumen. Como pueden ver, esos momentos de frustración llegan y nos golpean bien fuerte. Tanto así que a veces uno uno se deprime, uno se, se, se, se decepciona, se molesta, pero pero fíjense ustedes que las cualidades de cada líder son las que lo hacen a uno avanzar y levantarse todos los días para seguir trabajando, porque confían en uno, eh, le tienen confianza, le este creen en nosotros, ¿verdad? Y para mí eso es eh, el mayor agradecimiento que puedo tener, porque cada una de las líderes, eh, tiene una vida personal, eh, contratiempos personales, este, de todo. Así que ustedes como comprenderán, este no ha sido fácil eh, el proceso, ¿verdad? Así que igual eh, yo siempre sigo adelante con mi trabajo. Así que bueno. Eso ha sido lo único malo que yo he tenido en, en cuanto a este negocio. En cuanto a cosas chistosas que nos han pasado, les quiero contar que este, eh, se nos ha quedado el carro eh, a medio camino algunas veces. Nos perdemos al regreso cuando vamos a Virginia con Rubí, eso es un ejemplo. Eh, una de las cosas a las cuales yo le tengo temores al highway, a manejar en el highway. Ese es el único que yo le tengo temor, terror prácticamente, ¿verdad? Pero... Sin embargo, hay cosas a las que no les tengo miedo, como por ejemplo a la cámara, a decir lo que pienso, a decir lo que siento, a hacer lo que nunca he hecho. Así que eso sí no me da miedo, Así que, pero sí este, son eventos que uno pasa en este negocio. Y fíjense que, que les quiero contar, cuando yo comencé, yo no manejaba, al igual que muchas, eh, yo dependía de mi esposo. Y fíjense ustedes de que cuando él venía del trabajar, muchas veces venía de ganado y que ella no me quería acompañar, pues esa, esa vez yo estaba embarazada y, y frustrada porque no me podía llevar. Y les quiero contar eso porque hay muchas nuevas que tal vez están en la misma situación. Y fíjense de que eh, ese día le dije a mi esposo, dame las llaves que yo me voy. Yo no había tocado ese carro, pero yo me agarré el carro y me lo llevé. ¿Cómo fui? ¿Quién sabe cómo regresé? No supe. Pero llegué y a partir de ese día jamás volví a depender del ray de mi esposo. Así que, como les digo, cuando uno tiene una determinación y no tiene temor, así que los contratiempos son lo de menos. Así que les digo porque a las nuevas que no manejan, el no manejar no es impedimento para no arriesgarse, para no aventarse uno, ¿verdad? Hacer las aventuras que uno hace. Pero sobre todo, eh, chicas, de, de tener claro qué es lo que queremos. Fíjense... De que eh, yo escucho a muchas líderes que ellas siempre hablan de que hay que leer libros de motivación, que John Maxwell, que esto y lo otro. Pero yo soy de las personas que me gusta leer otro tipo de libros. este Mi esposo siempre me, me anda comprando libros que se relacionen con mi personalidad. Y les quiero compartir porque, pues, tal vez les da risa. A mí me da, pues, me da risa, ¿verdad? Pero, este, no sé a ustedes. A mí, él siempre me anda regalando este tipo de libros, ¿verdad? Este, no son de John Maxwell, no son inspiracionales. Son de gente que trabaja, sino que, eh, por ejemplo, este libro, miren cómo se llama. Se llama Sock It Up and Step Out. En español significaría... Eh, que lo, lo, significaría de que pasó, pasó y nos movamos de ese momento. Eso es lo que significaría en español. Y eso es porque yo soy una persona muy emo, emotiva. Que cualquier cosa me, me, me molesta, ¿verdad? tal lo que no estoy de acuerdo. Pero, pero igual eh, lo asumo, lo enfrento y lo supero, ¿verdad? Así que este, pues, ese es uno de los libros que él me regala. Por ejemplo, este otro, este se llama Networking Time. Y aquí el fundamento de este libro dice que la familia es lo primero. Entonces, cuando nosotros hacemos un negocio, eh, siempre pensamos en lo que voy a ganar en el momento, pero el impacto que va a causar lo que ganamos es en nuestras familias, fíjense ustedes. Así que, por eso es bueno leer muchos libros, pero siempre es bueno leer algo que de verdad lo haga uno despertar, de pensar, de sacudirlo, de decir, ¿qué estoy haciendo y qué es lo que puedo mejorar? ¿verdad? Así que yo no sé, así que ese es uno de los, de los de los libros. Y este, este se llama, este me gusta, este se llama porque eh, dice, Go for No. Entonces, este fue uno de los libros que mi esposo me, re, me ha regalado y, y me dice, bueno... Eh, ya que te gusta tanto ir a la calle tienes que, tienes que comenzar a fortalecerte para que no te afecten los no y este fue uno de los, libros que, de los libritos que él siempre me regala y saben por qué me regala libros delgaditos porque los libros grandes me aburren <risa> entonces este, él siempre me dice te voy a regalar algo para que lo termines de leer y lo puedas aplicar así que por eso es que son delgaditos estos libros verdad así que como les digo este... He aprendido de todo en estos 15 años, así que me imagino que a ustedes también, chicas. Y bueno, vamos a hacer otra rifa, porque ya casi se va acabando el tiempo. Y para no aburrirlos, así que suerte a la otra. Ahorita vamos a regalar este bello prendedor de Christmas. Así que suerte a la ganadora. Lo pueden utilizar en su, en su abrigo. En su blusa, en su jacket, así que suerte. Vamos a ver. Ok, chicas, el otro ganador. Más vale que esté presente. Las tres ganadoras anteriores aquí están presentes, así que bueno, vamos a ver. Bueno, tengo a Helen Rodríguez. Ella fue una de las que participó en una de las entrevistas, así que si está presente, comente que aquí está. Si no, lo aguantamos un ratito y si no, se lo damos a otra persona. Bueno, eh, también les quiero eh, compartir que parte de lo que ha sido eh, la formación de mi negocio siempre ha dependido de, de personas influyentes como se los estaba diciendo. Una de ellas eh, que aprecio muchísimo es a, a, mi, a, mi, a mi coach, ella se llama Lili López. Ella ha estado, hemos trabajado juntas por 12 años ya. Y les quiero contar que al principio me costó ganarme su cariño porque yo no pertenecía a su a su distrito y, y bueno yo venía de un distrito y me pasaron a otro cuando hubo la distribución de distritos. Entonces cuando les digo que me costó ganarme su cariño fue porque como ustedes saben cuando uno no ha sido parte de un distrito este pues siempre re bien recibido otra persona pero no con la confianza como la que usted vio crecer no sé si me entienden bueno cuando nosotros comenzamos a trabajar con Lili eh, vimos cómo era ella muy recta, muy disciplinada eh, Ella muy by the book como nosotros sabemos verdad Y nosotros eh, pues con Rubí lo primero que dijimos Bueno vamos a trabajar, vamos a darle Y gracias a Dios fue nuestro trabajo La que nos hizo que nos viera Que nos quisiera Y que ahora hasta el día de hoy Seamos unas buenas compañeras de trabajo Tanto así que todos los lunes eh, 12 años ya todos los lunes, Ana, ¿cómo está? ¿Cómo van sus números? ¿Cómo va a estar esta semana? ¿En qué le puedo ayudar? Eh, ¿En qué podemos mejorar? Eh, al mismo tiempo, eh, llama a Ruby llama a Karina, llama a las líderes y la misma... Eh, eh, el mismo compañerismo, ¿verdad? el mismo cuidado, el mismo amor y la dedicación. Yo creo de que hay, hay muchas coach, a todas las quiero mucho. Este, ahorita yo solamente hablo de Lili porque es con la que, que yo me, me, pues me he formado prácticamente en estos 12 años, aprendiendo a leer reportes, removidas, este, inactivas, cuáles son las llamadas que uno tiene que hacer, cuáles son los seguimientos que debe de dar dónde es el punto de peligro en nuestro grupo entonces todo eso pues yo lo he aprendido con los diferentes gerentes verdad que he trabajado anteriormente y, y yo me acuerdo que ellas siempre me imprimían estos reportes y me decía, ok, Ana, ¿cuál es la base de reclutamiento en este mes? ¿Cuál va a ser su meta para el siguiente? ¿Y cuál, y cuál es su nivel de ganancia? ¿Cuánto está ganando? Entonces, siempre yo me acuerdo que ella siempre nos ha dicho, este, ¿dónde está lo bueno, lo que no está bueno y lo que se puede mejorar? Así que, otra de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, que ha fortalecido mi negocio hasta el día de hoy, creo que ha sido el, el llegar a conocer... Lo, eh, lo más básico, como por ejemplo, en ese entonces, ¿cómo se te tenía que llenar un contrato? ¿Verdad? ¿A dónde se procesaban los contratos? este, ¿Dónde se encontraban los calendarios de órdenes? cómo imprimir de todo, todo aquel material que teníamos que nosotros manejar, ¿verdad? Este, a dónde encontrar los incentivos. Yo creo de que todas estos, nosotros, eh, en la medida que lo hemos ido aprendiendo en nuestra página, es lo que hace la diferencia con todo el resto de las representantes, porque sabiéndolo nosotros, lo saben ellas. Entonces, y yo creo que también eso ha, ha sido eh, parte fundamental en nuestro negocio, porque este... Pues ahí se basa, ¿verdad? Otra de las cosas que yo creo de que ha jugado un papel importante es el manejar y tener claro por los, los más. 10 eh, de los puntos más importantes en nuestro negocio. Como por ejemplo, tomar la decisión. Si, si nos inscribimos en Avon, fue para trabajarlo, eh, desarrollarlo y ganar. Este. Dice el otro el otro punto era este. Ponerlo a trabajar, porque una cosa es tomar la decisión de, y, y comenzar y otra cosa es ponerlo a trabajar, compartir la visión que ustedes saben que es necesario, ¿verdad? Es muy importante mantener el enfoque con el equipo, atender a todo tipo de entrenamientos virtuales, locales, este, bueno, a todo, ¿verdad? También... Eh, ser un compañero. Yo creo que esa es otra de las claves para ser exitoso, es ser un compañero en las buenas y en las malas. Si el grupo se está cayendo, llamarlo y, y, y ver de qué manera lo levantamos. Yo creo que ahí eh, todas nuestras representantes y líderes eh, creo de que se han identificado en saber en el momento necesario, no llamarlas solo cuando perdieron su título, no llamarlas solo cuando deben, porque nadie sabe por qué es que deben o nadie sabe por qué se cayó el título, sino que es llamarlas y estar presentes, ¿verdad? También creer en que sí lo podemos hacer, chicas, porque yo he creído y hasta el día de hoy sigo teniendo fe en cada una de mis líderes, porque les quiero contar. Karina tiene tres niños, reparte su tiempo y ella eh, pues me inspira todos los días en el sentido de que sea como sea su orden de Avon, a tiempo, lo paga a tiempo, sigue promoviendo, sigue reclutando, sigue este, pues sólida, ¿verdad? Entonces Ruby Medel este, es otra de mis líderes que está por 15 años, ustedes la conocen, eh, su dedicación, su amor, todo, lo mismo Dina, lo mismo este eh, Yocasta que en estos momentos está en momentos difíciles por la pérdida de su hermano, como ustedes lo supieron temprano, este, pero siempre está eh, ni Ana cómo vamos, cómo estamos, qué hay de nuevo, siempre está ahí y nosotros debemos siempre estar con ella, por eso les digo es bueno ser siempre un compañero, este también eh, otro de los puntos que ha ayudado a que yo tenga un negocio exitoso es incorporar a mi familia. De la misma manera que ustedes han incorporado a su esposo, es eh, bueno incorporar a los hijos para que le ayuden a poner este, eh, el, el sello a los libros, por un ejemplo. Eh, que el esposo vaya y haga una entrega, po eh, po podría ser otra, otro ejemplo, ¿verdad? Y salir entre todos a repartir. Muchas veces eso hace eh, divertido pues el negocio y más manejable, ¿verdad? Otro de los puntos que también este, me ha ayudado es este, tener mi meta clara, que es lo que quiero hacer, y lo mismo ustedes. Así que, como les digo, siempre me ha gustado ser, pensar como una ganadora, siempre me ha gustado competir y competir fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo de que eh, no por suerte llega uno donde está, sino por dedicación. También eh, yo creo que otra de las cosas que ayuda es... Eh, exigir, pero no tanto a, nuestro, a nosotras mismas ni culparnos, por mucho tiempo les quiero contar que a veces me he sentido culpable de que tal vez una líder deje de trabajar o porque una persona se vaya o porque este, eh, fracasó ¿verdad? en su negocio, se fue del todo y a veces yo me he hecho la pregunta, ¿qué hice o qué no hice para que esta persona fuera exitosa?, entonces con mi esposo siempre me dice pues no hiciste nada porque la verdad no depende de ti sino depende del por qué la persona se inscribió entonces muchas veces nosotros pensamos que los esposos no se fijan pero sí se fijan y en todo este yo soy de las personas que siempre platico con él y le digo eh, por qué esto, por qué lo otro, por qué no me funciona, por qué no hacen, por qué no dicen y entonces y él siempre me da una respuesta muchas veces no me gusta la respuesta que me da porque siempre me hace pensar, entonces, y ustedes saben de que el ego personal muchas veces dice, ay, pero nunca me dice lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, este, yo le digo, pero ¿por qué ella no ve lo que yo veo en ella? Entonces, si él me dice, este, bueno, es que tiene que ser ella la que descubra el por qué y que tiene que ser ella la que vea para qué lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces dan ganas de estrangular al esposo por esas respuestas, ¿verdad? Pero, pero bueno eso es lo que tenemos y, y, y, y gracias a Dios que lo tenemos, verdad así que bueno, vamos con otra rifa chicas, eh, hoy les tengo ya se nos va llegando el tiempo de despedirnos le tengo un bello arete y con collar así que suerte a la ganadora vamos a ver a quién le toca así que estos 15 años este, han sido fantásticos porque han sido este para fortalecer la personalidad, el carácter de cada quien. Y sobre todo este, de, de aprender, ¿verdad? Que, que, que nunca es fácil hacer el negocio solo, pero siempre es bueno hacerlo entre equipo y agarrando todo tipo de entrenamiento. Así que suerte a la ganadora. La que no esté, ya saben, tiene que decir aquí estoy y si no está, pues la que sigue. Así que tenemos a una señora que se llama Felicita Sandoval. Si no está, pues lo voy a dar a otra persona, así que conteste, más vale que conteste porque si no lo, lo regalamos a otra persona, así que está avisado. Así que bueno chicas, yo no sé qué, qué les parece, si, si les he contado suficiente o si quieren preguntarme algo, que, pues, que, que quieran preguntarme. Algunas de ustedes me han mandado unas preguntas como por ejemplo... ¿De dónde yo saco tantas fotos para hacer mis propios videos de publicidad? Y les quiero responder que esas fotos muchas veces, eh, bien, está la página de Avon Social, yo muchas veces copio y paso, y, y hay una función en Facebook, en la página de negocio, que a través de esas es que se hacen eh, esos, esos videos, ¿verdad? Entonces, eh, así es como los hago. No son de Avon, eso los hago yo. Así que, eh, pues, esa es la respuesta a la pregunta que me hicieron. Y otra de las preguntas que me han hecho, otra de las preguntas que me han hecho es de que si quién me ayuda con, con, con todo lo. Eh, que, que si quién es el que me ensambla todo, este por ejemplo, micrófono, computadora, este, cómo. Cómo poner todo verdad en realidad les quiero contar que no soy yo sino que es mi esposo así que el, el que está detrás de todo esto es mi esposo eh, el ser el, el de él eh, las ideas son de él y a mí solo me pone enfrente de la cámara y me pone a hablarles a ustedes y me dice bueno este así es como se debe de hacer y cuando comete un error en el video quiero contarles que él es bien exigente aunque él no habla español él es que me está evaluando, por ejemplo, está arriba y está viendo el video. Así que, como pueden ver, mi crítica y mi presión es mayor que la que ustedes se pueden dar. Así que, bueno. Bueno, dice Rubí que felicita si sí está presente. Bueno, entonces, ahora les vamos a tocar otra, otro regalito. Chicas, suerte a la ganadora. Hoy les tengo. Vamos a ver. De colección. Es. Un ornamento de Navidad es del 2019, así que, este. Así que, suerte la ganadora. Jessica dice: Ay, muchas gracias, Jessica. Eh, yo también la quiero mucho a su mami, la quiero mucho y la admiro mucho más. Así que, démele saludos a todos ustedes. Eh, muchas gracias. Ok, bueno, hoy suerte a la ganadora. Vamos a ver quién ganó. Ya solo quedan 10 minutos antes de que termine el video, así que suerte. Hoy me extendí un poquito más por, por, por las rifas, chicas. Así que vamos a ver el siguiente eh, premio. Ok, tengo a Lilian Ruiz, Liliana Ruiz. Si está presente ella la ganadora, si no, pues lo pasamos. Así que bueno y bueno chicas como les digo eh, a todas las personas con las que las que hemos trabajado los amigos que he hecho eh, de Puerto Rico a todas las amigas que he hecho de acá a todas las que han aceptado participar de mis entrevistas eh, ha sido un año pero fantástico, este, y sobre todo, todo vino a coincidir con, con el cumplir 15 años. Este año cumplió 15 años mi niña, es, lo estoy cumpliendo yo. Eh, también, este, les quiero decir que cada una de mis líderes me ha acompañado por mucho tiempo, así que espero que sigan muchos años más y que, pues, la compañía nos siga dando la oportunidad de estar verdad siempre trabajando este aquí con todas ustedes así que a mí me encanta siempre este compartir algo lo mío es el entrenamiento yo quisiera motivarlas pero no, no se me da pero sí les puedo enseñar lo que yo sé así que bueno este para motivación tenemos a nuestra milagros nada más que se nos ha ausentado hay que llamarle y jalarle las orejas para que se aparezca este y en, en cuanto a los míos entrenamiento así que si hay algún tema en los que ustedes quieran que apoyemos lo apoyamos porque de eso se trata verdad y bueno ya para terminar solamente me quedan me quedan tres regalitos ya estos son los más chiquititos tengo este que se llama Boss, que es para, es un collarcito. Y tengo tres lapiceros de Avon. Así que vamos a ver las últimas tres premios. Vamos a ver quién se lo ganó. Eh, Me pueden decir si se apareció Liliana, si no se apareció Liliana. Pues este, lo, lo, lo vamos a dar a alguien más. Para que pues la suerte de, de, de cada quien. Alguien puede ver si está presente Liliana, chicas. Si no está, pues terminamos, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer este, así que suerte para la ganadora. Así que vamos a ver. Ok, una de las ganadoras de un lapicero, eh, no, perdón, del, del collarcito, este, se llama Cristina Ramos. Así que Cristina de Puerto Rico, si está presente, pues reclámelo. si no se lo vamos a tener que dar a otro, así que más vale que se aparezca, hoy vamos con los lapiceros y ya para terminar, chicas suerte, cruzan los dedos ok vamos a ver un lapicero Nativi Marixa Natividad, se lleva un lapicero así que aquí está vamos a ver otra chica esto sería más chistoso si estuviera Ruby, pero no quiso estar conmigo, así que tiene cero en conducta Ruby. Así que vamos a ver, Elizabeth Ayala se lleva un lapicero, si en caso está presente, pues aquí lo tiene. Y el último, chicas, va a ser, vamos a ver. Así que vamos a ver quién fue la ganadora. María Laínez, esta señora siempre está opinando y echándonos porras, este, así que muchas felicidades a cada una de las ganadoras, y chicas, eso es lo que les tengo el día de hoy, este, espero de que les haya gustado. Esta celebración, mini celebración porque en realidad este, quería compartir con ustedes porque siempre ustedes me están comentando lo, lo, lo que han pasado, lo que no han pasado y gracias por todo lo que están haciendo y pues ya era mi turno de contarles verdad, un poquito más aunque ya casi lo saben todo pero hay cosas que siempre es bueno recordarlas y del por qué estamos aquí y del por qué vamos a mejorar verdad, así que bueno. Chicas, les deseo un feliz fin de semana. Gracias por haberse conectado y celebrar conmigo 15 años de trabajo. Y espero que sigamos trabajando y celebrando mucho más. Saludos a todas y espero que me cuenten. Eh, a, a las ganadoras las voy a mandar eh, un mensaje ahorita para que me manden su dirección y poderse los enviar. Así que este no apareció Liliana Ruiz, creo yo, ¿verdad? Chicas, ¿me puede decir si está Liliana Ruiz? Si no, pues se lo damos a alguien más. ¿Alguien la mira? ¿Está conectada? ¿Alguien ve a Liliana? Si no, pues este, se queda. Ok, vamos a ver. Ok, parece que Liliana no está. Pues yo no veo que esté comentando ni esté presente. Así que bueno, voy a sacar otro número antes de irme, chicas. Porque no apareció. Así que creo que no está. Ok, eh, se lo vamos a mandar a Adelaida Vargas, esta es otra señora de California, a ella sí por favor me le avisan, así que aquí está. Chicas, muchas gracias nuevamente, feliz fin de semana y nuevamente gracias. El otro viernes les prometo tener otra super estrella de sus mismas compañeras y vamos a seguir platicando de cómo hacer en grande este negocio y cómo podemos mejorar cada día. Así que gracias por conectarse, besitos a todas y este bueno, les mando un abrazo.